Mi proceso creativo, digo, en la mayoría del, de los proyectos inicia con croquis, empiezas a trabajar y tomo muy en cuenta el terreno. Como ya lo platicábamos, el terreno te da muchísima información de cómo tienes que abordar un proyecto. Eh, y bueno, todo esto lo voy depurando eh, con croquis, con dibujos y a la par también vamos aprovechando la tecnología que se tiene. Trabajamos con algunos programas de de computadora y empezamos a trabajar digamos por un lado la función muy a la par con el tema de, de, de la volumetría de la composición Creo que soy un arquitecto que, que va, digamos, no descuidando en ese sentido la forma ni la función, eh, sino más bien la voy llevando muy, muy de la mano. Eh, también trabajamos mucho en lo que es la maqueta. Para mí es vital trabajar con, con la maqueta. Eh, ahí nos damos cuenta realmente en tres dimensiones, lo que no se puede ver en un programa o en una computadora. Y ahí digamos que es como se va depurando el proyecto, este proyecto, eh, ya lo comentaba, afortunadamente se pudo llegar muy rápido porque tuvieron muy claro los clientes que tenían este, estas necesidades y, y eso nos ayudó a, a ser como muy certeros. El, el, el terreno, la ubicación que se tiene, pues también eh, difícilmente se le podía dar la vuelta, es muy clara las vistas hacia dónde se tienen que dirigir. La fachada principal tiene una fachada sur, la cual requiere obviamente un tratamiento especial en donde se requiere la privacidad y también eh, el, el asoleamiento que pega prácticamente todo, todo el día. día. Claro. Eh, el terreno, como se puede ver, eh, tiene una topografía eh, importante y se aprovechó este desnivel para ubicar un nivel de sótano que es uh -huh. donde se ubica el salón de juegos. Eh, la composición va directamente relacionada también eh, en, por las, el tema de las vistas. Mira, la distribución de todos sus espacios, la composición arquitectónica está muy relacionada con el sitio, con el terreno. Uh -huh. eh, tenemos una fachada sur por donde accesamos eh, y obviamente hay un tratamiento especial en todo lo que es su fachada. Hay muy pocas ventanas para impactar poco el tema térmico yeah. y también guardar la, la privacidad cosa contraria a lo que se tiene en la fachada posterior, uh -huh. que es hacia donde tenemos las vistas, convergen, digamos, de todos los espacios de la casa hacia Así el lago, raro. y es hacia donde básicamente se, se, se enfoca la, la casa, ¿no? Podrías decir También, entonces que es como, como un embudo, digamos, que, que está eh, generando, muy cerrado hacia el hacia afuera, pero, pero digamos, uh, digamos, hacia el frente quiero decir, pero hacia afuera, hacia el lago abierto. Así es, eh, ya veremos en su fachada posterior, que es totalmente abierta al paisaje que se tiene, que es un lago artificial y obviamente un espacio ajardinado que se tiene en el terreno. Y, y bueno, también comentar que esta inquietud, dado a que el lago no tiene esta profundidad deseada, eh, también eh, por medio de terrazas es como se va resolviendo un poco la intimidad que vas a tener con el vecino de enfrente. Ya llevo trabajando algunos años con este sistema constructivo que es el concreto aparente y una de sus fortalezas diría que es este, eh, esta parte estructural en donde nos permite que haya eh, este juego de volúmenes eh, claros, grandes, volados, cantilíbers, y bueno, eh, también es un interés eh, muy personal de que mis casas sean, sean, muy, sean muy expresivas. Eh, tampoco quiero decir que mi obra se soporta eh, básicamente a un material o a un sistema constructivo, pero sí si es parte de... Si es parte de. Sí, es lo que hemos visto en, en, en tus obras recientes, que hay una búsqueda ahí muy, muy importante, muy interesante respecto a este tipo de volumetrías, pero también este material, ¿no? Con una búsqueda ahí muy, muy fuerte. Sí, pues veo que, bueno, este material ofrece, pues bueno, muchas cuestiones. Obviamente la parte visual es un material muy táctil. Y, y bueno, para mí es muy importante como entrar, pues esta especie como de cueva, ¿no? En donde el material... Eh, es el mismo que está fuera al que está dentro. Las primeras investigaciones que hice para utilizar este sistema constructivo pues me enfrentaba en que no había ejemplos en la zona. Uh -huh. eh, como tal, llevar este sistema constructivo eh, a un 100% no lo había. Y también eh, fue parte de mi búsqueda como arquitecto, porque eh, independientemente de ese gusto personal por el material, eh, me di cuenta que cuando empecé a construir eh, ciertos elementos pequeños de concreto aparente, ahí empezaba yo a tener la respuesta que sí era un sistema constructivo que se tenía en la mano de obra, que era relativamente pues, caro o barato, dependiendo con, o comparándolo con qué material. Y, y, y bueno, realmente eh, para mí fue, fue muy importante empezar poco a poco a utilizar este material y darme cuenta de que sí se tenía la mano obra que es lo que se sospechaba que no se tenía, uh -huh. y, y que el costo, pues bueno, al final del día yo todos mis proyectos inicio con un presupuesto y, y digamos que, que toda la propuesta en, en todos los sentidos de todos los materiales, pues tienen que ir dentro de él. Siempre lo que hay que pedirle a los clientes es tiempo para diseñar, para proyectar, porque eh, ya ahora sí, una vez que está construida la, la casa o que estás iniciando la casa, cualquier cambio pues, va a repercutir en, en, en el costo. Entonces, si te dan un tiempo eh, importante para desarrollar un proyecto, no sé, unos tres meses, pues creo que, de, no sé, sí, de dos a tres meses, creo que puede ser un muy buen tiempo para sacar un buen proyecto. También hay que entender que los proyectos tienen un límite y no te puedes... Eh, digamos prolongar durante seis meses, ocho meses diseñando un proyecto. Claro, habrá proyectos por la escala, la tipología, que, que, te los, eh, que sea necesario, pero yo creo que para una casa, un proyecto de departamentos, yo creo que tres meses es muy buen tiempo como para eh, pues sí depurar y, y concretar. El trabajo de interiorismo, pues también es importante eh, que entiendan el proyecto en este caso, pues ya lo verán en su interior, es un, yo digo, una casa muy completa en donde se está trabajando desde la jardinería, eh, el interiorismo, eh, pues sí, el, el diseño de muebles, eh, pues sí, una casa muy completa en ese sentido, o sea, muy, pues sí, muy integrada. Como se puede ver, entramos a un pequeño vestíbulo en el Ajá. cual pues queda una altura, este, tenemos aquí una pieza... De Hiroyuki. Uh -huh. y también aquí ya empezamos a gozar la vista que se tiene al fondo del lago uh -huh. y lo que ya comentaba de esta doble altura que, que también pues, es bueno, parte del, del interés de, de, de, de crear esta armonía, estos espacios en, en estas casas. Eh, como se puede ver los materiales son materiales naturales, la madera, el concreto, y cómo con pocos elementos de, de, de madera realmente le dan esta calidez a una casa que normalmente se puede dar como una lectura muy fría. ¿no? Ajá, ajá. Eh, y, y bueno, pues eh, esto junto con el mobiliario, pues realmente es como van dándole, creo que la armonía al, al espacio. Ajá, ajá. El tema de la luz, pues bueno, es sumamente importante en la arquitectura eh, y y bueno por supuesto intentamos controlar la luz no este intentamos eh, no obstante que son casas que están perfectamente bien iluminadas pero ya digamos que yo creo que es de pues de los conceptos más difíciles de manejar en la arquitectura y, y pues bueno creo que también estoy en una búsqueda de, de cada vez mejorar y controlar la luz pero eh, eh, también hablar de la luz artificial ¿no? eh, que también digamos el escenario de noche esta casa también tiene un escenario muy distinto eh, de, al de día cómo cómo puede ¿no? transformarse una casa y también el concreto cómo ayuda a cómo se va reflejando lo que va pasando un poco en el exterior no en el cielo estas tonalidades como el concreto empieza a ser más claro más blanco hay fotos que de hecho Llega a parecer que el concreto es blanco cuando pues, es gris y, y, y, bueno, cosa contraria, ¿no? cuando se va atardeciendo el color se vuelve más intenso. Entonces son como materiales que, que van mutando un poco. Aquí se utilizó una losa nervada. Eh, como bien sabemos, las losas nervadas tienen esta gran ventaja de crear claros, crear más, grandes. claros más grandes y transmitir todo los apoy el, el esfuerzo a los apoyos que se tienen. Y sí, te permite también, por supuesto, pues, este, desaparecer, digamos, la estructura, no hay, no hay vigas, excepto, evidentemente las columnas que aparecen, pero las vigas quedan y integradas. Que, ¿no? Y que las vigas, eh, efectivamente, al, al estar dentro del de concreto, pues bueno, no quedan visibles. Y estos como, estas columnas que resultan como puntales, eh, se resuelven en acero para también eh, disminuir la sección, de sus columnas y obviamente abrirse al paisaje uh -huh. que es hacia donde y que hay una menor cantidad de elementos digamos en el espacio exactamente, también cómo se puede lograr ¿no? como con la vegetación no obstante que tenemos lo que ya platicábamos vecinos pues a una cierta distancia eh, por medio del mobiliario, plantas eh, seguramente estos árboles de acá estos arbustos van a ir creciendo poco a poco uh -huh. de tal suerte que la casa se concentra pues, prácticamente a la al lago, ¿no? A la, a la vista principal de la, de la casa. Sí, creo que es importante ese punto, que todos los proyectos, eh, digamos que pueda haber casas grandes, pero hay un grande máximo, ¿no? Claro. Sí. Que no se vuelvan espacios su, subutilizados. Y, y bueno, creo que, no obstante, como bien comentas, que la casa pudiera aparentar ser muy, muy grande pues realmente sus espacios son, son creo que, suficientes para pues, poner una sola sala, uh -huh. un comedor. No soy de los que cree que en una sala tienes que tener dos o tres uh -huh. salas. Uh -huh. eh, eh, eso lo complica y, y obviamente se vuelven espacios que no se utilizan. Entonces, okay. eh, sí, y también eh, pues, un poco las alturas, ¿no? uh -huh. que, que es también un poco el interés uh -huh. en casi toda mi obra de manejar no alturas tan uh -huh. altas, uh -huh. sino para hacerlas pues, más humanas, ¿no? uh -huh. más, más acogedoras, más armónicas. También es una idea que podemos reconocer en otras obras tuyas, ¿no? este, este, los juegos de las alturas, cómo de repente los volúmenes no solo son exteriores, sino también aparecen, por ejemplo, en este caso en el espacio interior. ¿no? Podemos reconocer este juego volumétrico incluso dentro del mismo espacio. ¿no? ¿Tú ayudaste con el mobiliario a revisar el mobiliario? No, no, no, no, Después ahí es decisión, es, de ellos. es decisión de ellos y uh -huh. es lo que comentábamos hace rato, ¿no? De cómo, pues bueno, la casa pues está muy cuajada en ese sentido Hay uh -huh. creo que un muy buen gusto en, en, en la selección del mobiliario uh -huh. y, y bueno, los acabados, como ya platicábamos, pues fue eh, un trabajo en conjunto y, y creo que es lo importante, ¿no?, de, de un proyecto al final del día eh, cuando se involucra el cliente y aporta el cliente, pues el resultado es, es, es muy bueno. ¿no? La, la fachada eh, posterior, que es en la que nos encontramos, que es la que tiene la vista hacia el lago, eh, pues es la que es totalmente extrovertida. Aquí ya se cuentan con grandes ventanales de piso a techo, como ya decía, sí, el interés de, por medio de los balcones, terrazas, también darle la privacidad a la área de recámaras. Uh -huh. Y lo que ya platicábamos, ¿no? en este nivel de sótano, este, es un salón de juegos con otras áreas más. Y, y bueno, también, digamos, como este interés de, de la composición, cómo estos dos volúmenes ¿no? abrazan un poco Ajá. y le dan cobijo Ajá. a lo que pasa Ajá. en su interior. Eh, ya platicábamos que en las fachadas eh, eh, colindantes son ventanas mínimas de servicios Ajá. principalmente, y pues bueno, como si sí? convergen todo en este sentido, como una especie de embudo, uh -huh. ¿no? Este, pues sí, muy focalizadas al, al, al lago, ¿no? Y es justo lo que nos decías respecto al tema del, de la diferencia de nivel, ¿no? De cómo aprovechas es justamente el cambio de nivel para, para lograr este espacio, ¿verdad? Así es, aquí se puede ver, ¿no? El, el desnivel que se tiene natural del terreno en relación a, a la calle. Y bueno, este es un programa de una casa pues completa en donde eh, eh, pues, bueno, permitió aprovechar este espacio ¿no? en, en, en nivel de sótano. Y eh, digamos también en las partes superiores a la sala comedor, pues ya ubicar lo que son las recámaras. Uh -huh. eh, también eh, un, algo importante es que se quería... Que se mantuviera la mayor parte de área en jardín, uh -huh. también el la desplante. La menor huella, digamos. Exactamente, ¿no? en el hay terreno. un desplante muy mínimo, digamos, uh -huh. dentro en, en relación al terreno, este y eso, bueno, se, también creo que, que se puede lograr. ¿no? Es una subiendo, cosa interesante, claro. Sí. Pues de igual forma, la ventilación eh, que se tiene es ventilación cruzada. Eh, en, en, en todos los sentidos y, y bueno aprovechando que digamos el sur lo tenemos en la otra fachada pues también el impacto ese es más bien cero ¿no? en, en relación al, al asoleamiento eh, también se buscó jardinería de, de escala pequeña, de formato pequeño para pues, obviamente aprovechar esa transparencia que se requiere claro. en el interior eh, aquí está resuelto eh, también no nada más con estas losas nervadas, sino también a nivel estructural está resuelto con una especie de tensor que bueno hay, dentro del cancel hay una columna y hay un tensor que eh, viene dentro del muro y, y, y digamos que estos dos muros de concreto también trabajan como dos grandes diafragmas, pero no nada más trabaja la losa, los muros, sino también trabaja como una sección compuesta en donde la losa, los muros y, y el techo eh, trabajan juntos. Entonces, eh, digamos que... Como una viga completa. Como una viga completa, es correcto. Entonces, eh, digamos, son de las características que, de, que nos puede ofrecer este, este sistema. Y, y, y bueno, creo que también... Eh, digamos, corresponde a este juego de volúmenes ¿no? que hay en el interior, que hay en el exterior, en la fachada principal y en el exterior. Qué cuidado el acabado, y es una cosa que siempre me ha, me ha gustado mucho de tu trabajo en concreto lo cuidado del, del material del acabado. Pues sí, la verdad es que ya después de muchos años, pues obviamente se va creando un poco Más escuela, perfeccionando. se va perfeccionando el sistema, eh, pero también hay que decirlo que la mano de obra que se tiene aquí en la zona es, es muy buena eh, y, y, y bueno, gracias yo creo que a ello pues, se, se logran estos, por supuesto, estos acabados. Realmente el cuidado que requiere el concreto es... Básicamente tener una buena cimbra, eh, eh, cuidar que los muros estén a plomos, bien troquelados. Y pues lo demás, pues es un material que, que eh, es muy familiar para los albañiles. Cualquier trabajador de obra sí, qué, este, está acostumbrado a trabajar con concreto. Entonces, pues qué mejor material ¿no? uh -huh. que, que uno que... Pues, para colar una guarnición, para ¿no? banquetas, calles, puentes, pues un material sí muy usado. Sí, claro. Tienes la gran posibilidad, vaya, tienes el conocimiento técnico, pues, ¿no?, para verdaderamente resolver en detalle cosas que sabes que en algún momento se pueden complicar a nivel constructivo, este, y que también te permite, pues, afinar algunos detalles todavía en ¿no? obras. Sí, es, es un buen, una muy buena pregunta porque... Como ya platicamos, este sistema constructivo me obligó a construirlo yo. No existía en la zona como tal y esto pues, obviamente eh, me llevó a que si quería implementar el, el concreto armado, pues tenía que involucrarme en la obra. Pero no nada más ha sido eh, muy fortuito en ese sentido, sino también en, en aprender en que lo que propones sea lo más viable. Y también escuchar a, la, a los maestros albañiles, quienes son también grandes maestros, hay que tener yo creo que la humildad de escucharlos y dejarse aconsejar. Eh, de ellos se ha aprendido mucho también este proceso, también se ha depurado mucho gracias a ellos. Y, y, y bueno, también el conocimiento de, de construir una obra, pues eh, el aprendizaje que se tiene... Eh, pues es, para mí ha sido como eh, pues muy bueno, ¿no? porque eh, trato de ligar muy bien mis proyectos eh, y digamos que ya van con una solución constructiva, no es como al rato aventarle el cohete al ingeniero, o sea, mis proyectos, claro, yo no los calculo, eh, pero ya van con un criterio estructural en donde... Eh, pues bueno, ya el ingeniero se encarga de darle, digamos, cuerpo a lo que es la estructura. Pero eh, junto con el ingeniero, igual el tema de las instalaciones, que ese es otro tema importante en este sistema constructivo, que te obliga a tener un proyecto ejecutivo. Creo que una de las responsabilidades que vamos a tener las nuevas generaciones, que ya no somos tan nuevas ni tú ni yo, pero que nos van a obligar los clientes es a tener un proyecto ejecutivo y ser muy certeros con los tiempos y los costos. Y para tú poder ser certero en, en un costo, eh, pues tienes que tener este proyecto que hablamos. Eh, este sistema constructivo te obliga, te obliga a tener un proyecto ejecutivo. Eh, aquí, digamos que el, el, el tema de la flexibilidad de decir, pues bueno, ahora quiero un contacto acá, otro lo quiero de, en otro lado, pues eso es, es imposible pensarlo en concreto. entonces también digamos que esta parte o este proceso de, de ir platicando con los clientes pues hacen también que, que se vayan viendo dónde quieren ver la tele, dónde quieren conectar su celular, dónde quieren tener su equipo de música y eso eh, al final del día se traduce en, en, en, en, en, pues en, en que esté enterado el cliente eh, de P a P cómo funciona el proyecto de su casa. El cliente ya cuando empieza a ver algunos muros, pues se empieza a motivar, empieza a entender eh, cómo se está distribuyendo los espacios de su casa. Eh, en este caso, como ya lo he venido diciendo, es que sí, digamos que tenían y tienen una, un conocimiento de, del espacio. O sea, sí, cuando les hablas de, de que son 4, 5 o 6 metros, pues sí saben lo que son 4, 5, 6 metros, que luego pues otro tipo de clientes no dimensionan. Y obviamente la labor de uno pues es irlos llevando eh, y, y, e ir explicando y haciendo visitas de obra para que vean que el espacio puede ser o muy grande o muy pequeño. Es también importante que eh, los clientes visiten nuestras obras porque a, afortunadamente ya ahorita pues, digamos los clientes me llegan ya porque la mayoría ya conocen mi obra y para mí es mucho más fácil ya trabajar con ellos. Pero en, en, en un principio pues tienes que, que llevarlos eh, ¿no? eh, para que vean ¿no? y conozcan, vivan el espacio. Muchas veces, eh, por falta de conocimiento, eh, no, no te dejan proponer, pero yo creo que cuando ya se hacen estos recorridos, eh, y el cliente goza de, de, de, de los espacios, pues toma la determinación de sí comprarte la idea de, de, de este proyecto. ¿no?